Hola a todos, bueno, a partir del día de hoy vamos a empezar una dinámica de capacitaciones sobre conocimiento de productos, una dinámica que hasta el momento de pronto no la hemos tenido y que solo se ha limitado a cuando alguno de ustedes pregunta o me escribe por internet eh, solicitando un poco más de información acerca de, de esas nuevas líneas y de pronto eh, para qué usos tiene. Vamos a empezar con Aurora, ¿Ya? Eh, un, un rombo que trajimos hace poco ya eh, y pues les voy, a, les voy a hablar un poco acerca de la marca y por qué trajimos esta línea bueno, para contextualizar un poco ustedes saben que a partir del, del eh, junio del 2021 Swarovski, que era la marca que nosotros representamos durante muchos años tomó la decisión, ya ellos nos lo habían informado con mucha anticipación, de eh, dejar de manejar la distribución a través de compañías como nosotros. ¿ya? Eh, eh, hubo unos cambios a nivel de familia porque Swarovski sigue siendo una empresa familiar de ser, a pesar de ser una empresa tan grande, donde determinaron de que Swarovski se iba a convertir en una marca de lujo. ¿ya? Eh, inicialmente dijeron que no iban a manejar distribuidores y posteriormente eh, tomaron la decisión de dejar creo que unos cuantos a nivel mundial con una condición muy importante, y es que solamente le venden a diseñadores, pero esos diseñadores que utilizan la marca Swarovski no pueden decir que los productos que utilizan son Swarovski. Entonces, digamos que toda la, la oferta de valor que tenía Swarovski de incrementar el, el, el valor percibido de un producto a, a, a casi un, más de un 60%, pues se pierde al no poder mencionar dentro de cualquier publicación o de cualquier promoción o oferta que se haga, de que el producto está hecho con cristales Swarovski, que era una de las cosas, además de la calidad del producto, por las cuales para los clientes era atractivo utilizar este tipo de insumos. Ya en Colombia, eh, quedó Día Austria, ellos utilizan todavía, son distribuidores de, de, de la marca y medianamente utilizan o le venden a, a cualquiera, a otros clientes, eh, estos cristales. Eh, pero digamos que ya de alguna forma eh, el, el, el potencial y, el, y, y esa fuerza que tenía Swarovski muere con esa prohibición o con ese condicionamiento que coloca eh, la marca de no poder mencionar ese nombre porque Swarovski como tal es una marca de lujo y ya las tiendas eh, pues básicamente se están vendiendo productos terminados. Ya, entonces eh, a raíz de esta situación... Antes de nosotros enterarnos de, o desde el momento en que nos enteramos de esta situación, nosotros empezamos a desarrollar una marca de cristales y por eso llegamos a los cristales Stone. ¿ya? Entonces, nuestros cristales Stone, nuestro, nuestra marca de cristales Stone, nosotros la empezamos a desarrollar en todo lo que son los Fancy Stones, que son estos que ustedes están viendo acá, ya todos estos cristales son cristales fancy stone que vienen en todas las referencias de Swarovski y nosotros utilizamos esa misma numeración o esa misma nomenclatura de, de, de Swarovski pero eh, adicionando la, las, las letras CH después de la nomenclatura ya ustedes acá en la página van a ver por ejemplo que tenemos los fancy stones si nos metemos acá en la línea de fancy stones van a ver que tenemos los fancy stones Swarovski ¿Ya? Y los Fancy Stones eh, marca Crystal Stone. ¿Ya? Entonces, acá podemos ver algunas referencias. Estos son saldos que nos quedan. Tenemos que vender esos saldos. ¿ya? Eh, en esta línea, por ejemplo, nosotros no hemos incrementado los, los, los precios eh, buscando liquidar esos inventarios. Para algunos clientes es, es bastante interesante. De hecho, recientemente estoy viendo que muchos clientes están comprando saldos o, o esta referencia. Nosotros no vamos a poder hacer reposición de estos productos y para eso desarrollamos la marca Stone, que la van a ver acá en Cristales Fancy Stones. Primero está la marca Stone y luego están los, los Swarovski. ¿ya? Entonces, eh, eh, esta es una de las líneas que nosotros desarrollamos eh, de Fancy Stones. ¿ya? Ustedes dirán, bueno, si, si me van a hablar de Aurora, ¿por qué me están hablando de Cristal Stone? Porque resulta que Aurora ¿ya? tiene la línea de Fancy Stones también. Esta línea de cristales Fancy Stone es desarrollada en China. Tanto por la marca Aurora como por nosotros. Ya nosotros tenemos un fabricante de los cristales. Y estos productos vienen desde China. Ya, pero obviamente no es la misma calidad de Swarovski. Pero es un producto con, con un valor percibido bastante alto. Porque tiene muy buen brillo. Y tiene buen folio. Esta parte que ustedes ven acá gris. Es lo que se llama el foil, que es lo que genera como un efecto espejo. Eso es lo que hace hacer una refracción de la luz. Y como hay una cantidad de facetas, pues se genera un efecto de prisma. Y esto es lo que, lo que ese, ese prisma es lo que genera el brillo. ¿Listo? Entonces, eh, tanto la marca Aurora con, como la marca Crystal Stone ¿ya? son elaboradas en China. ¿ya? Eh, Aurora es una marca alemana. Aurora es una marca alemana que pues eh, eran distribuidores, esta empresa era distribuidora también de, de, de cristales Swarovski y básicamente sin ponernos de acuerdo ellos empezaron a desarrollar su propia marca en, en, en China al igual que nosotros lo empezamos a hacer en el momento en que nos enteramos de que Swarovski iba, iba a quitar su, su distribución a nivel mundial. Listo. Entonces en este momento nosotros con la marca... Fancy Stones, eh, Crystal Stone, no traemos Aurora porque tenemos nuestra propia marca y si vamos a comprarles a Aurora, pues, pues estaríamos comprando prácticamente la misma calidad nuestra pero desarrollada en China. Entonces no, te, no tiene ningún sentido y a nosotros nos interesa más posicionar nuestra propia marca que posicionar una marca externa. ¿Listo? Eh, ¿Qué tenemos también nosotros en la marca de Crystal Stone que también tiene eh, la marca aurora la otra línea que hemos logrado desarrollar nosotros son los pendientes entonces usted aquí donde dice pendientes en cristal van a ver los pendientes en cristal stone que es nuestra marca que ha tenido una muy buena aceptación sobre todo el corazón y bueno todas estas referencias también nosotros las traemos eh, aplicamos el mismo concepto la, la nomenclatura de, de swarovski acompañaba la letra ch ya eh, estos estos productos también son desarrollados en china los estamos trayendo pues con, con mucha frecuencia también porque hemos venido empezar eh, hemos venido posicionando esta marca sobre todo a través de los de los vendedores eh, mayoristas y también en nuestras tiendas ya eh, Swarovski también tiene pues bien, venía con, con la marca de, de, de pendientes en cristal aquí también la vemos igualmente como con todos los productos de Swarovski que tenemos, pues necesitamos empezar a salir de estos inventarios. Y una vez pues ya los terminemos de vender, pues obviamente no vamos a poder hacer reposición. Pero todas las referencias que ustedes ven aquí de Swarovski, nosotros las podemos desarrollar o traer con la marca de Crystal Stone. ¿ya? También las pudiéramos traer, como les digo, en la marca Aurora, que es una marca alemana, pero que tiene su fabricación en China. Nuestra marca de Crystal Stone es fabricada también en China y creería yo que podemos tener hasta la misma fábrica. ¿ya? Eh, entonces acá podemos ver pues todas las, las, las referencias que tenemos de la marca Swarovski que necesitamos eh, vender. ¿Listo? Entonces, eh, acá también vamos a ver los otras referencias. Aquí vemos, por ejemplo, los, los flatbacks Hotfix Aurora. Estos son los cristales. Eh, cuando, recuerden que el hotfix es el que trae el, el, el, el, el, el pegamento que se aplica con, al calor. Ya, nosotros, esta marca, este, este tipo de producto la hemos desarrollado en la marca Lian. No traemos Aurora porque tenemos Lian y porque tenemos Pellosa. Pero en este momento nos vamos a concentrar en los cristales Lian principalmente. Ya, entonces, eso lo vamos a ver acá en cristales hotfix. Acá tenemos. Eh, pues el 2038 es la referencia eh, de Swarovski, pero acá tenemos el MC Iron, eh, MC, esto es matching cut, significa esto, o sea, cortado a máquina, MC significa matching cut, iron es que es como se pega el calor, Chaton Rose es la forma, ya, y el color, cristal y la medida, SS16. Entonces, nosotros también podemos traer todo esto en la marca Lian. Lian, el cristal. Lian es un cristal de 8 cortes el cristal Swarovski es un cristal de 14 cortes ¿ya? Eh, al tener mayor cantidad de cortes pues tiene mayor brillo y obviamente la, eh, hay una particularidad del Swarovski es que eh, hay una uniformidad en color independientemente de, los, de las medidas, entonces no desarrollamos aurora como ustedes pueden ver acá porque tenemos Lian y nos interesa más Fortalecer la marca Lian, ¿ya? Como, que es una marca que venimos trabajando nosotros desde hace mucho, mucho rato. Esto de acá, entonces ustedes ven el, el Fancy Flatbacks Hotfix Aurora Plus. Y tenen, también tienen otro, es una calidad pues superior y hay otra que es Run Flatbacks eh, Hotfix Aurora Basic eh, y el, el Aurora Plus. Listo, también tienen los no Hotfix que son los que no traen pegamento. Nosotros también tenemos desarrollado esa línea, pero en LIAN eh, los cristales que no tienen pegamento son cristales que no se aplican al calor, sino que hay que aplicarlos con eh, pegamentos eh, o con resinas. Ya Entonces ustedes ven que acá tiene el foil, este foil no tiene aplicación al calor. Eh, por lo general todo lo que tenga aplicación al calor es para aplicación textil. Y lo que no tenga aplicación al calor es para aplicar en otros materiales como cueros, como maderas, como vidrios. Ya, porque esto se puede utilizar mucho en marroquinería, se puede utilizar mucho en, en, en uñas. Ya, sobre todo las medidas pequeñas se utilizan mucho en, en lo que es nail art ya, o, o, o decoración de uñas. Entonces, eh, no es una línea fuerte para Carol, pero para que ustedes sepan que nosotros la podemos desarrollar con la marca Lian. ¿Ya? No nos interesa a nosotros traer aurora. Bueno, viene la línea de Seabone Stones, que son las piedras que ustedes ven con agujeros. Estos agujeros básicamente son cristales para eh, coser. ¿ya? Cuando nosotros distribuíamos Swarovski, no fue nunca una línea representativa para nosotros. La podíamos desarrollar por, y traer sobre pedido, pero en este momento no nos interesa mucho porque tenemos la línea de, eh, que es la que manejamos nosotros, que es una línea muy económica, de pronto se adecua mucho más a nuestro mercado, en este momento está en liquidación, y son los cristales, los acrílicos de coser. Sí. Ya creo que pues, los tenemos acá al 50% de descuento, eh, pero normalmente esa línea va a aparecer pues, por otro lado, aquí están los acrílicos para coser y engastar, y vamos a ver acá, piedra hilo para coser. O sea, a piedra de hilo le llaman por lo general a todos los cristales que tienen perforaciones. Como ven acá, están en descuento en liquidación al 50%. Esta es una línea que, por ejemplo, eh, Alexander vende mucho para un cliente de calzado. ¿ya? Eh, todos estos productos, con esto hacen las, los adornos para, para los zapatos. Listo. Eh, es una línea principalmente para la parte de confección y de marroquinería. Entonces, no traemos aurora porque tenemos este acrílico que es mucho más económico que el cristal y tiene una ventaja eh, muy grande, sobre todo en la parte de calzado, y es que el cristal se rompe y el acrílico no, o sea, se quiebra. ¿Listo? Eh, por ejemplo, si coloca, lo colocas en un bolso y ese bolso de pronto en algún momento lo, lo, lo tiras, eh, pues si cae mal, es probable que el, que el, que el cristal se rompa, Mientras que con una piedra de hilo acrílica, que es muy aparente en cuanto a brillo, eh, no se usa. Va, vamos a ver por acá la marca a la cual eh, Alex le vende este producto para que ustedes lo vean aplicado. La marca se llama Trento. Y van a ver el producto aplicado en el calzado. Ya miremos por acá. ellos hacen sus desarrollos y sus colecciones bueno, acá lo vemos ya aplicado el cristal eh, perdón, el cristal no, el acrílico como les digo, es un acrílico que tiene muy buena, muy buena apariencia esta empresa utiliza mucho el tema de aplicaciones eh, al calzado ya aquí como pueden ver pues se le ve brillo porque el acrílico es es un acrílico de muy, muy buena, muy buena calidad. Listo, entonces eh, ellos vienen trabajando este producto desde hace mucho rato. Ya aquí, aquí ven las dos perforaciones que les menciono. Eh, y pues los tienen casi que siempre en cuenta para el desarrollo de sus colecciones. Obviamente no es el producto principal, pero es un producto que siempre, siempre están utilizando. Listo, esa es como la aplicación. Incluso Perlas también fue, es, ha sido otro de los productos que han venido utilizando acá. Bueno, entonces la, la línea de C1 Stones que son los cristales de para, para coser esta línea de Crystal Net son los Trimmings, esto también lo manejaba Swarovski, nosotros para esto tenemos Lian, ya eh, eh, el Crystal Fabric esto es una línea de de, de pegado eh, al Hotfix también en, cuando manejábamos Swarovski pues no se manejaba mucho eh, la parte de Transfers eh, los Transfers son eh, todo lo que se puede armar eh, con los cristales y hacer sublimación. Eh, vamos a ver por acá un ejemplo de los tanfers eh, Vamos a ver acá, por ejemplo, miren, esto es, estos son cristales, esta es la marca Bibi, y esta marca Vivi siempre se ha caracterizado por utilizar eh, toda la parte de, de cristales. Esto es su aeropsis, sí, pero esto es un transfer. Para, para hacer esto, primero se hace esto como en negativo y luego se sublima. O sea, se si sublima es que se aplica el calor y se hace con cristales hotfix. Esto es básicamente lo que son transfers. Lo que se refiere acá a los crystal buttons, nosotros podemos manejar eh, los crystal buttons eh, en, en acrílicos la línea de botones no es un fuerte de Carol, entonces poco lo hemos traído. Eh, la parte de perlas, pues nosotros tenemos nuestros, nuestras perlas eh, ABS que son de muy buena calidad y decidimos nosotros básicamente traer, aquí no aparece pues en la página de ellos, decidimos traer solamente los rombos. ¿ya? ¿Por qué trajimos los rombos? Porque no hemos encontrado un buen proveedor de rombos en, en, en China. Ya, porque esta línea de rombos Aurora también es desarrollada en China. ¿Dónde encuentran ustedes los rombos Aurora? Los van a encontrar con, como A5328. Ya, de esta forma, si yo coloco acá en la caja de búsqueda A5328, ya, van a ver que les van a desplegar todos los cristales rombos o los cristales Baikon que hemos traído en los colores pues que, que estaban disponibles en las medidas de 3 milímetros y 4 milímetros que es lo que hemos descubierto o que sabemos pues desde el conocimiento del producto que es lo que más se vende entonces esto es un rombo eh, pues no, como lo pueden ver aquí en la foto como la foto es de, de buena calidad pues no es de la misma calidad del swarovski si lo vamos a comparar ya Aquí hay algo importante que, es impor que, que ustedes deben de tener en cuenta y que deben de hacer saber a los clientes. Comparen el precio del Aurora con el precio del Swarovski que tenemos en stock. Van a poder ver que la diferencia es muy pequeña y eso es una oportunidad para nuestros clientes y para nosotros de salir del inventario que tenemos de Swarovski. Ya Nosotros tenemos unos inventarios importantes en ciertos colores y ciertas medidas. Los invito pues a que, a que lo revisemos aquí en la página. Eh, para que hagamos esa oferta a los clientes, ya para que lo, le, le digamos a los clientes eh, de, de la oportunidad que existe de mover estos inventarios que tenemos ya aquí por ejemplo tenemos 720 unidades de este producto que vale 250 pesos ya vamos a ver cuánto vale el el, el, el de 3 milímetros miren vale 225 225 frente a 250 y la diferencia en perdón vamos a ver uno de acá 345 vale este de acá que es suarovsky ya y si lo vamos a comparar con un 4 milímetros este de acá por ejemplo vale 260 entonces miren que hay una diferencia eh, que no es muy grande no es muy grande pero miren la diferencia en calidad obviamente el rombo de swarovski es un rombo mucho más mucho más definido listo entonces esto es una oportunidad para, para, para que aprovechemos y movamos esos esos inventarios que tenemos de los eh, swarovski ya del cristal swarovski eh, frente al, al, al rombo que tenemos de la, la calidad de, de aurora entonces bueno me, me quise extender un poco en, el explica en la explicación de, de la marca de Aurora, es una marca alemana, ya son cristales de una muy buena calidad, porque esta empresa se, se dedicó a conseguir unos como los proveedores o las fábricas de cristal que pudieran competir tanto con Swarovski como con Preciosa. Ya, de hecho eh, la compañía la cual es la dueña de la marca Aurora también es distribuidor de Preciosa ya pero nosotros preferimos un poco comprar más Aurora porque muy pronto probablemente vamos a encontrar nuestro rombo crystal stone ya una vez nosotros podamos desarrollar nuestro rombo crystal stone pues dejaremos de comprar el rombo eh, Aurora listo esto pues, es básicamente lo que les quería mostrar es un producto que, que es, es de una calidad, eh, digamos que intermedia, no, es, no podemos compararlo con Swarovski, Swarovski siempre va a ser el top de los cristales, eh, pero pues que suple una, una necesidad de eh, que, que encontramos en el mercado. Trajimos los colores básicamente eh, que vimos que habían disponibles, pues reforzamos pues lo que ya conocemos que más se vende, que son los Aurora Boreal. Bueno, cualquier inquietud por favor me lo dejan saber eh, y pues empecemos a potencializar esta marca y cuando eh, nos hablen o nos pregunten de Aurora pues tengamos los argumentos para explicar qué es. Muchas gracias y por favor me dan su retroalimentación con respecto a este video.